Bueno, lo bueno que tiene esto, que me sorprendió. Fue. Cosa que muchas cajas automáticas no lo hacen. Parece que a lo que uno quiere hacer. Y de última, si no sale tanto como, como yo quisiera, puedo pasarlo a manual por un momento. Por ejemplo, ahora si quiero adelantar este Civic acá. Hago un rebaje.